Manejarse siempre con respeto y servicio a los demás nos ha llevado a transmitir confianza a nuestros clientes y proveedores. A todos y cada uno de ustedes doy las gracias por su profesionalismo y amistad sincera. Buenos días. Estoy very proud to be able to introduce this because EcoMexico has meant a lot to me. Amazing after 10 11 years, but estoy very proud to have been en Eco Animal Health nos esforzamos en proporcionar lo mejor en su clase, en soluciones éticas y científicamente probadas, y científicamente probadas para optimizar la salud, productividad y bienestar de los cerdos y aves para abasto. Eco Animal Health de México, 10 años de éxito.